El trío Vega Bajaño fue un legendario trío de música popular puertorriqueño que existió desde 1943 hasta principios de los 80. Este grupo macuna era de la música popular en Puerto Rico. Cuando los tríos eran muy populares en las Américas, trío Vega Bajaño era considerado como los embajadores de Puerto Rico. Vega Bajeño es el demonio de las personas del pueblo de Vega Baja. Finalmente fueron reconocidos como el trío nacional de Puerto Rico y el 26 de octubre de 1996 se inauguró un monumento en Vega Baja. El trio Vega Bajeño se formó De manera informal, en 1943 en el campamento militar de Tortuguero de Vega Baja por Fernandito Álvarez, quien reunió a algunos compañeros de trabajo, Octavio González y Benito de Jesús, para armar algunos números musicales. A un amigo Rafael Quiñones Vidal se le ocurrió el nombre para el trío. poco después grabaron su primera canción, Llanto de mar. En ese momento solo Fernandito Álvarez y Benito de Jesús hicieron las dos voces y la guitarra, mientras que Octavio González solo tocaba la guitarra. En 1945, Octavio González fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y el trío trajo a Tapito Maduro también cantante como reemplazo, el grupo ahora tenía una alineación de todos los cantantes y se convirtió en pioneros de este nuevo estilo. Durante esta alineación Guillermo Venegas Lloveras compuso su tema principal trío vegabajeño en el que además de escribir la ciudad de Vega Baja también de Clara, de qué ciudad se trata. Fernandito, yo soy de Vega Baja, soy de Vega Baja. Benito, Barceloneta es mi pueblo, Barceloneta es mi ciudad. Pepito, un fue mi cuna, un fue mi cuna. Aunque era un trío, el grupo se convirtió en cuarteto en 1952, cuando Jorge Hernández, jugador de reintegro, se unió al grupo, cambiando el nombre del grupo. Esta fue una de las alineaciones más exitosas, y aunque no era lo original, a veces se le llamaba original o auténtica. Después de la partida de Jorge y Benito, el trío tenía diferentes formaciones. El único miembro vivo de la formación de cuartetos 1952 al 65 es Jorge Hernández. En 2002, el grupo ingresó al Salón Internacional de la Fama de la Música Latina. El video San Juan fue grabado por primera vez por el trío en 1943 bajo el sello RCA Víctor. La canción tuvo un impacto inmediato y muchas otras versiones siguieron. La composición fue escrita por el compositor y cantante puertorriqueño Noel Estrada y se ha traducido a varios idiomas. La canción es ampliamente conocida en todo el, el mundo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.